a meternos primero en el capítulo Mauro Icardi, Cande sí. No, Leche. Leche. Leche. Leche. Ah, bueno, que era Leche. No, no, no, no, Nos metemos en ese capítulo porque eh, Mauro Icardi no le pidió a Cande que mostrara pruebas y ella mostró los chats. Tenemos los chats que los va a leer Héctor Ay, entre... Dios. Candeleche y Mauro Icardi. Así comenzaba esta historia, mira, así comenzaba la novela. A ver, Héctor. Bueno, él le dice, perdón, te llamé. Buen día, preciosa. Por acá mucho frío. Pensé en vos. Ella le responde, buen día, ¿cómo estás? Yo arrancando la mañana con unos mates, dormía. Tenemos distintos horarios. Pensé en vos. Ah, sí? Le dice ella. Le pone el emoji ese cuando se tapa la boquita, viste, como, como cómplice. Hola, buena, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, por entrenar. Me alegro, Gordi. ¿Qué contás? Acá, cocinándome, todo muy tranquilo después de un día largo. ¿Vos qué contás? Sigue. ¡Qué bomba! Le manda la Y fueguito, fueguito. ¿Qué le manda? ¡Qué bomba! Recién lo veo. Debes tener muchos mensajes, pero el tuyo me llamó mucho la atención. Hola, le pone... Soy muy de mi departamento y mis cosas. Te entiendo más que nadie, Cande. Yo también pasé por una situación similar. Y a veces aguantas cosas que no tendrías. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Pero bueno, no viene el caso. ¿Te puedo llamar? ¿Cómo te sentís? Ah, Le pregunta. Un contenedor. Y ah, la video... Lo llamó varias veces, ¿eh? Video epa, llamada. Epa, epa, epa. Hablaron epa, mucho rame. tiempo, mirá, 33 minutos locura. y 16 segundos un día, epa. y otro día, aparentemente, 25 epa. minutos Eba. y 10 segundos. Eba, <risa> y <días risa> y segundos. Es, ¿No? Gastaron parece. mega los locos. Sí, sí, sí, sí. no, no hay llamada, dice videollamada. Claro, se vieron. Es verdad, buen detalle, por eso gastaron tanto mega. Puede ser, claro. Pero pará, pero videollamada, 33 minutos es... Montón, podés mostrar la casita, podés hacer Ay, de, de, de todo. Es una historia de amor. Es claro, una claro. Historia de amor esto, después de minutos. todo esto, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, esto se hizo público en su momento. Cande sí. lo hizo público. Sí. Mauricardi le manda un mensaje donde le dice: Me fallaste. Oh. No, Ay, el 2 de febrero de este año, porque la relación de ellos sí. a, supuestamente habría arrancado el año pasado. ¿Ves? Cande, puntito suspensivo me fallaste, oh. le pone Mauro Icardi a, a, a ah, vemos que está verificada la cuenta es él, es él. que, ¿me entendés? Eh, sí. acá Mauro ...cuando Pochi arranca a publicar esta historia... ...Pochi de me empieza a contar... Eh, ...y en este pedido de pruebas, mostrar pruebas... ...Candeleche prue muestra esta foto que le sacó... ...¿se acuerdan ayer cuando escuchábamos el video? Sí. ...que dice cuando llama a la mamá... ...le saca una foto a Mauro Icardi aparentemente... Sí. ...esta foto la publica Pochi... ...y Mauro Icardi desde su cuenta de Instagram muestra que esta foto es fake... ¿Cómo ...es una fake? foto trucada... ...esto es un video en realidad que Mauro muestra cómo puede arrastrar el cuerpo de la foto y la cabeza queda dura. ¿Cómo? ¿Qué se fue? Pará, pará, diciendo, pará. ¿eh? Pará, porque, ya entre cándeles, Digo, si sí, vos decís, 33 minutos de mensaje sí. de llamada. y La cabeza queda dura sí. es un montón. Yo te digo, el mismo mucho, ¿eh? No Porque la gente o sea, se sí. quemó con el mate, <risa> nena, No, sí, es así. Es así. No, <risa> textual, textual de Mauro Icardi, La cabeza queda dura. La cabeza queda la <risa> que <tienes razón>. claro, <risa> con un Claro, ¿entendías? Es lo que dice que es claro. fake la foto, es que es un fotomontaje. Y de esta manera, él lo fue contando en su, sí. en su cuenta de Instagram. Sí. Acá vamos a otra historia sí. eh, que tiene que ver con Wanda y Mauro. Vieron que ellos cada vez que tienen un problema, sí. se siguen y se dejan de seguir, se siguen y se dejan de Como seguir. Hoy, ¿Ah, hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Eh, hoy es, sí. hoy es sí. 16 de mayo sí. Sí. hoy Mauro y Wanda Nara <risa> se están siguiendo en Instagram. Menos mal. Se volvieron a seguir para que haya tranquilidad. Menos Llevamos mal. tranquilidad al país. Se siguen. Sí. Acá en su momento esto, esto lo mostró Candeleche, Candeleche. Eh, sí. mostró, sí. mostró que eh, Wanda Nara aparentemente estaría pendiente de Candeleche, ¿por qué? Porque le, le miró la historia. las historias. Excelente. Acá? Pero ¿por qué sí. es Estas eso? son las historias de Candeleche y aparentemente Wanda la le bella. miró las historias. Después de esto eh, Wanda la bloqueó. Ah, investigando todo Kenny, y bueno y sí se no? te están diciendo están diciendo que eh, Mauro habría estado chateando con esta mujer y Wanda quiso saber a ver de qué se trataba sí. Sí. esto es de hoy ¿cómo, entró Shakira ¿Cómo hoy? Entró hoy Shakira claro vieron que Shakira ayer estrenó un nuevo tema sí, que hijos, sacó con sus hijos, hijos un tema muy melancólico que habla del dolor de una separación sí. el videoclip la verdad que es muy eh, es, es, es, es triste porque muestra las cajas de una mudanza se muestra los juguetes viste. de los chicos sí Terrible. me dio, me dio a los nene cantando. Sí, sí. Bueno, hoy. Bajor, es más, para un, abajo, un, es, un un bajonazo, bajo, eh. Va para, es va bajo, para un, abajo. Para abajo. Sí. Eh, hoy Wanda, temprano compartió el, el clip de, Ay, de Shakira, Shakira, y publicó este mensaje Mirá. Héctor, la de mudanza atrás. Fácil, ¿Cuántas veces tratamos de me disfrazar me todo? Porque sí. solo buscamos la felicidad de nuestros hijos. Ah, no solamente ah, no contenta Ay, con esto también Wanda. No contenta con esto, también Wanda hizo un, su propio videoclip con Excelente. fotos de ¿Qué? ella con Excelente. sus hijos. No, allá no, arriba. Su eh. propio reel con Ay, fotos de ella sí, con sí. sus hijos. Sí, y, la y la canción, canción de Shak. Shakira de fondo. Qué Qué lego, también. Eh. Porque tiene que ¿También, ver con o sea, las separaciones además, de ella, perdón, las calles. Hacemos o sea, eh. algo, debe extrañar también. Las nenas Obvio. están en ¿Eh? Estambul, es mucha distancia sí. de verlas y si las estrellas. Está bien, no, Cari, ellos hoy apostaron un modelo donde ella también está trabajando acá, y él está trabajando allá y se manejan de esa manera, pero digo, son Sí, pero igual, pero separada a los hermanitos don. también me da como... No, es que ¿sí? las hermanitas están juntas. No, pero no. a los chicos. Pero son hermanos también los dos. Bueno, fue un modelo, como dice Maite, un modelo. Una, una propuesta de Micardi Son muy que le dijo, ¿qué la escuela?